Bienvenidos, bienvenidas, para conversar acerca de cómo construir un buen carácter. Porque hay, hay muchas responsabilidades en la vida de las personas, eh, en el mundo en general, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, en el país. Muchas cosas que hacen que estemos siempre involucrados en cosas, ¿verdad? Pero eh, a veces pasamos tanto tiempo en eso que, que estamos como demasiado ocupados. Y entonces, además de cumplir con estas responsabilidades cotidianas, digamos, en todos los ámbitos, eh, es importantísimo otra responsabilidad que también existe, en la cual eh, los seres humanos en general, por estar tan ocupados en otras cosas, no nos enfocamos, no enfocan su atención. Y esa responsabilidad es hacia la propia vida, en el sentido que voy a explicar. Entonces, debido a, a que nosotros, los seres humanos, tenemos una naturaleza eh, espiritual, verdad somos una combinación del ser, el ser interior, la conciencia, el espíritu, como quieran llamarlo, y la parte humana, que es nuestro cuerpo, la parte física. Pero entonces, nosotros como, como seres de esa naturaleza, tenemos cualidades originales. Todos los seres humanos, todos sin excepción, tenemos cualidades como la paz, el amor, la dicha, el conocimiento, el autoconocimiento. Bueno, entonces... Nosotros deberíamos los, realizar acciones de tal naturaleza que nos hagan felices. Eso es importantísimo. Y no acciones que den como resultado lo contrario. Entonces, esa responsabilidad tan única no le corresponde, digamos, a ningún santo, o gurú, o un sabio, no. Le corresponde a cada uno de nosotros, individualmente. Entonces, eh, es una cosa como, digamos, absoluta de cada uno de nosotros. Entonces, significa también... ¿Verdad? Construir un buen carácter significa también que las palabras, las acciones nuestras no deben contribuir con el pesar y la intranquilidad sino que deben aportar paz y tranquilidad a nosotros mismos en primer lugar y a los demás. Y a nosotros mismos en primer lugar, porque si nosotros eh, te, tenemos paz interior, estamos en ese estado, eso es lo que se va a reflejar de nosotros, eso es lo que, va, lo que vamos digamos a, a emitir, Esa, ese tipo de energía va a salir de nosotros. Entonces, es muy importante... Que, que estemos en ese estado. En el, en el estado presente, digamos, en la situación presente del mundo en términos generales, eh, el tema de, de la, la construcción de un buen carácter, y yo diría que precisamente debido a nuestro origen, a nuestra naturaleza original, sería más bien una reconstrucción, ¿verdad? Eh, no se va a construir de, de, de nada, sino que originalmente somos así, con un carácter elevado, digamos, y después lo fuimos perdiendo. Entonces yo pensaría que la reconstrucción es como más preciso. Y es muy significativo eso porque en el mundo hoy eh, pues hay una atmósfera de corrupción y pérdida del buen carácter en todas partes. Y cual, cualquier estudio que se haga, cualquier foro, cualquier conversación al respecto, Sería poco. ¿Por qué? ¿Por qué sería poco? Porque no se, en términos generales, no se incluye en esos estudios o conversaciones o foros el tema del trabajo en el siguiente sentido. Solo reformando nuestro carácter es que puede haber un mejoramiento del de estado social, el estado ético, político, financiero de un país, de cualquier país, solo así. Porque no es que, es decir, la, la corrupción está en los seres humanos. ¿verdad? Entonces, cuando hay un carácter, cuando el carácter no es adecuado, las cosas no funcionan bien. La, es muy, digamos, muy la transformación del carácter, es muy, muy, muy significativa, tanto para el individuo que hace ese trabajo, como para la sociedad como un todo. Y, ¿Y por qué es así? Porque la persona, digamos, la conexión mía, la conexión de cada persona, del ser humano, con la paz y la felicidad, esa conexión está directamente relacionada con sus acciones. Su conducta, su naturaleza Directamente No hay posibilidad Es decir, yo puedo O cualquier ser humano eh, Con el carácter digamos estropeado Como es ahora la sociedad humana Puede tener algún minutito de felicidad Por algo que hizo Pero es muy pasajera No se queda, no, no es permanente porque tal vez consiguió, eh, al, al hacer algo que no era muy bueno, consiguió ganar más y está feliz por un ratito. Después va a tener que hacer alguna otra cosa para tener otro ratito. ¿Verdad? Entonces, solo, eh, o sea, la conexión con la felicidad verdadera viene. De la conexión con el propio ser, de, de observarnos, de vernos, de hacer el trabajo de cambiar ese carácter. Entonces, por eso es que se necesita transformarlo, para que nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra verdad sean pereceder e imperecederas, sean permanentes. Entonces, eso en el caso de las personas, ¿no? En el caso de un país, de una nación, es fundamental también porque los negocios, los tratos, la, todo lo que se hace en un país, los proyectos, programas, lo que sea, es todo eso está relacionado con las personas, con otras personas, unas con otras. Entonces, a veces suceden, ¿verdad?, debido a cuando digo que un carácter no es, digamos, está estropeado, ¿verdad?, hay, hay corrupción en, en eso, entonces se manifiesta, por ejemplo, la codicia. ¿Verdad? Y cuando hay codicia, se manipulan la, la calidad de las cosas, por ejemplo, de los bienes, las cosas que los seres humanos adquieren en las tiendas, donde sea, entonces se manipula la calidad, las personas reciben sobornos, se venden productos con peso menor del indicado en la etiqueta, por ejemplo, se tapan las etiquetas con el precio o algo así y la etiqueta donde está el contenido del producto, que es muy importante revisar, pequeñas cosas aparentemente a las que el ser humano se habitúa, después es como, eso es lo normal, entonces es interesante porque eh, yo tuve una experiencia en ese sentido, eh, adquiriendo un producto vegetal que decía el peso 500 gramos. Pero resulta que el producto en sí, el, lo que iba a utilizar, era una cosa y venía lleno de hojas. Debajo del producto las hojas de la mata dobladas, entonces... No se veía mucho, entonces cuando yo llegaba a la casa, era un montón de hojas y entonces me puse a pesar las hojas y el producto, ¿verdad?, como era. Y me di cuenta que había una diferencia, digamos, el, debajo dice 500 gramos y el producto pesaba 300 y las hojas 200. Entonces fui al supermercado y les dije vea, esto ha sucedido, así así, bueno. Fui una segunda vez, le tomé una foto a la pesa en casa con el producto y la volví a llevar, hablé con el encargado de los vegetales y entonces le dije, vea, es que esto es así, es, son puras hojas. Entonces, bueno, eh, la situación cambió completamente en ese supermercado, es una cadena ahí. Y entonces, después, lo que hicieron fue poner eh, debajo, en la, en la cajita de bajo, ya no decía 500 gramos, decía peso aproximado, 500 gramos. Entonces, siempre ¿verdad? se encuentra algún detallillo por ahí. Y lo que pasa con estas cosas, que son muy comunes, es que la sociedad... Y cuando digo sociedad me estoy refiriendo a los seres humanos que componen esa sociedad, que son los que pagan por el producto, etc. La sociedad tiene que cargar con eso, ¿verdad? Entonces, también cuando el carácter no, no está en la forma de vida, hay celos que son muy fuertes, hay hostilidad de unos hacia otros. Entonces, y yo siento que sí, que hay una necesidad muy grande de, de reformar ese carácter, de hacer un esfuerzo para reformar el carácter. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, cómo, cómo reformamos el carácter. ¿Qué hacemos para tener un buen carácter? Pues, eh, la conducta de las personas eh, está directamente relacionada con su forma de pensar, es decir, con los pensamientos que tiene en la mente. Entonces, porque el primero surge un pensamiento... El que sea en relación con lo, con lo que sea. Y después ese pensamiento se manifiesta en palabras y en acciones. Entonces, es muy importante llevar a la mente pensamientos, digamos, eh, elevados, positivos, de lo que sea, ¿verdad?, o imágenes que representen cosas positivas para que eso se manifieste en nuestras palabras y acciones. Por supuesto que la mente es muy, muy automática y muy rápida, entonces tenemos que tener un buen, digamos, discernimiento, un poder de discernir, de decidir para, para poder sostener pensamientos positivos en la mente. Y este, tenemos que entender que nuestra mente se tiene que limpiar, ¿verdad? Se tiene que limpiar. Y tenemos que crear el hábito de producir pensamientos de, de buena naturaleza, pensamientos positivos con constancia para poder crear el hábito, ¿verdad? Que siempre sean positivos y que si no son nos demos cuenta de que no son, no que, no, que estemos siempre como, como inconscientes, todo pasa y no nos damos cuenta. Entonces, por eso es que es muy importante la práctica de la meditación. Porque la meditación, Raya Yoga, que, que estudiamos y enseñamos en Brahma Kumaris, es, eh, tiene que ver con la creación de pensamientos positivos. Y eh, aprendemos a crear esos pensamientos a sentirlos, a tener esa conexión con nosotros mismos. Entonces, eh, nos podríamos preguntar, ¿cómo sería una persona con un buen carácter? ¿Cómo es? Pues una persona que tenga un buen carácter es una persona digna que tiene valores sociales morales espirituales es eso es lo que rige su vida entonces eh, es importante porque la meditación raya yoga nos permite esa creación de pensamientos así basados en en los principios, valores que mencioné, sociales, morales, espirituales. Entonces, además, eh, con la meditación lo que se hace es ir hacia adentro, digamos, quitar la atención del entorno por un ratito, ir hacia adentro, silenciarse al crear esos pensamientos, por ejemplo, yo soy un ser de paz, y usar nuestro poder de, del intelecto para sostener ese pensamiento y así tener un resultado de una experiencia. La experiencia es lo más importante en la meditación. Porque es eso que yo que yo sienta en un momento determinado, aunque sea de un segundo, eso es una verdad, eso es verdad. Si yo siento por un segundo que yo soy un ser pacífico, esa experiencia queda grabada en mí. La próxima vez que yo me siente a hacer un poquito de meditación eh, es importante porque lo que ya estaba grabado me ayuda a crear otra experiencia similar. Entonces, si yo no fuera de esa naturaleza, no podría tener esa experiencia. Por eso es importante. Entonces, otro aspecto de la meditación, Raya Yoga, que es muy esencial, digamos, es que él me conecta, no solo conmigo, que me permite irme conociendo y reconociendo y aceptando, sino también con el Ser Supremo. Permite que yo establezca esa relación. Y eso, esa es la tarea necesaria para quitar la corrupción de nosotros los seres humanos. Los esfuerzos, el esfuerzo que nosotros hagamos solo va a rendir frutos si hay una conexión con el Ser Supremo y también con nuestra propia verdad. Es absolutamente necesario que sea así. Entonces, ¿por qué? Precisamente, la causa, las causas de la corrupción en el ser humano eh, son la ignorancia de lo que nosotros somos. El, es el resultado de olvidar quiénes somos, cómo somos, qué somos, cuál es nuestro potencial. Es Eso nos ha llevado a una identificación, no con nosotros como seres, digamos, espirituales, ¿verdad?, como, como energías espirituales, ¿no?, sino a identificarnos con lo material. Y por esa vía, entonces, es que nacen, ¿verdad?, los celos y la codicia y la avaricia, etcétera, etcétera que es lo que ha venido dándonos, pues, pesar. Entonces, entender que somos esos seres espirituales que originalmente tenemos esas cualidades que mencioné antes, de paz, amor, dicha, eh, recordar eso, en el momento de hacer silencio y recordarlo también en cualquier momento en la vida cotidiana, eso nos va a permitir regresar a ese estado original de seres espirituales virtuosos y, por lo tanto, felices y pacíficos. Entonces. Por eso al inicio pensaba que, que tal vez no es construir un carácter bueno, sino reconstruirlo, porque fuimos así. Luego hubo olvido y ahora vamos a tratar de recordar de nuevo esa realidad. Entonces, podemos crear en nuestra mente una imagen nuestra, como un ser lleno de virtudes, y, y como visualizar cómo sería mi conducta en relación con otros seres humanos, en mis relaciones, si yo tuviera un carácter así. Entonces, el, el imaginar eso, cómo seríamos nos va como guiando un poco en ese camino, ¿verdad? Porque nosotros así podemos ir dejando atrás poco a poco, es un proceso, todo lo que la sociedad nos ha dicho, ¿verdad? Que debemos ser o hacer, ¿verdad? Tenés que hablar así, tenés que caminar así. Tenés que vestirte así, tenés que comer así, pensar así. Y todos fuimos tan obedientes, ¿verdad? Hicimos todo lo que nos dijeron que hiciéramos. Entonces, siento que a lo mejor deberíamos tener, deberíamos mantener el honor de lo que somos verdaderamente. Mantener ese honor, yo soy un ser de paz, soy un ser espiritual. Y entonces, reconstruir el carácter de eso que somos de verdad. Así que ahora podemos hacer un momentito de silencio, de meditación, voy a decir algunos pensamientos. Que les pueden servir como ejemplo para sus propios momentos de silencio. Está bien, entonces nos sentamos cómodamente y concentramos nuestra atención en eso que somos y yo soy un ser de paz. Yo, el alma, el ser, aparto mi atención del entorno y la llevo hacia lo que yo soy, para observarme para establecer una relación conmigo para redescubrir mi propio potencial ilimitado es un silencio interno, enriquecedor, que me sana. Es un estado de silencio y paz. Y desde ese estado de silencio llevo mi pensamiento hacia mi hogar original la morada de mi Padre incorporal, el Ser Supremo En ese mundo incorporal de pureza puedo percibir la energía espiritual del alma suprema la energía de dicha sabiduría paz amor pureza y permito que esa energía me llene, me envuelva. Es esta energía la que me llena de paz y amor y pureza y así puedo revivir la experiencia de mi estado original de paz yo soy un ser de paz la paz es mi naturaleza. Muchas gracias.